Ya, aquí mismo, aquí conocemos o sea, Está muy bien por acá Y acabamos de llegar a la calle tercera del municipio de Playa Tras eh, un recorrido En la gacela 220 de la ruta 10 Ruta que cubre este trayecto desde Regla hasta Playa toda la mañana hemos estado eh, recorriendo la ciudad Y me acompaña Gilo Más conocido como Ferraz por sus amigos Y bueno eh, su nombre de vida es Gilberto Ferrapero para las redes sociales para el canal de YouTube que él mismo se ha creado, que se llama Esquinas Roja, es Giro. ¿Cómo un taxista, un chofer de Gacela, eh, termina en todo esto de las redes sociales, el manejo de los canales de YouTube? Bueno, eh, hoy la, el desarrollo de la tecnología informática y comunicaciones es una realidad que se emplea en. en todos los sentidos, en todos los sectores de, de, la, de la sociedad y la nuestra no escapa a, a, a, esta, a esto que existe hoy día. Eh, las compras online, solicitar un taxi no solamente por una demanda, sino por una aplicación o alguna red social eh, en el caso específico mío Llego a, la, a las redes sociales porque tengo, o sea, yo soy graduado de técnico medio en electrónica y, y Siempre, no, no siempre fui taxista, ¿no? estuve trabajando, desempeñé esa actividad en, en empresas en las cuales trabajé como informático, tecnólogo, administrador de redes. Y una cosa eh, tecnológicamente va ayudando a la otra. Y cuando tuve el chance, bueno, empecé a, a participar en, la, en las redes sociales y me di cuenta de, en el caso de, de mi canal, de que es una, o sea, es, hay muchos ataques contra la revolución. O sea, que me cuentes eso, el objetivo de tu canal de YouTube y después vamos a estar hablando de otras cosas de manera muy breve. Cuéntame sobre tu canal de YouTube El objetivo lo que me habías dicho Ah, ya, yeah. mira eh, Participando en las redes sociales Se da cuenta Que la revolución cubana Es un objetivo Atacar Por, por lo que conocemos Por, por, por la, el capitalismo El neoliberalismo internacional No sé cómo decirlo que Tenemos muchos enemigos De hecho, somos un país bloqueado totalmente Bloqueo al cual Hay quien le llama embargo otros bloqueos Yo le llamo bloqueo como lo que siento, aunque realmente es una guerra genocida exterminio por el simple hecho de, de, de tener nuestra soberanía, de querer decidir nuestro destino. Entonces, me di a la tarea como, como joven revolucionario que me siento eh, de utilizar eso como una trinchera más para, para poder desde mi modesta posición como revolucionario, ya dije, que, que soy... Eh, una, una manera más de defender nuestra, nuestra soberanía, nuestra revolución por supuesto que es tu aporte, tu granito de arena. Hemos coincidido varias veces en la peña de y sí, Te hemos podido ver insertado en todos estos Así. programas de defensa de la revolución. Muy breve, me habías dicho que vienes de la electrónica. Pero todo esto de las cualidades electrónicas, quizás que ya todo el mundo se ha dado cuenta que tienes la comunicación. ¿Cómo lo has adquirido y cómo logras manejar? ¿Cómo te enfrentaste quizás esa primera vez a la cámara, a una transmisión en vivo? Ah, bueno. Bueno, bueno, eso también es una historia un poquito larga, yo eh, diciendo mi padre era profesor, era profesor de, de universitario y mi mamá bibliotecaria, los dos de origen campesino se graduaron eh, ya con una mayoría de edad, pasado los 30 años, gracias a la revolución precisamente, y bueno, con esa trascendencia siempre me gustó, siempre he tenido hábitos de lectura, soy un lector muy hábil y he tenido la facilidad de... como dice el miedo escénico, para mí, para mí no existe desde pequeño, siempre era el número uno para leer, de, participar en los matutinos, obras obra de teatro, no sé, actividades en casa de cultura y, y eso me... eso sencillamente en la evolución que ha habido de las cámaras. Esta no, no me coja a mí de, de sorpresa, aunque es algo nuevo, es algo incluso a tener en cuenta. tengo entendido que hasta probaste después de tu servicio militar la carrera que usas de artes escénicas, lo que no te al final no te decidiste. Sí, Pero no, está el talento ahí. Claro, claro. Sí, sí, eso fue una, eso es una anécdota bastante curiosa porque me presenté cuando aquello para la las pruebas de artes escénicas no, no con el afán, más bien con el afán de, de probarme, no a ver qué quedaba sin tanta preparación. Y dio la casualidad que en aquellos años, hace ya más de 20 años, fui el único aprobado en esta cuestión sin interesarme en la carrera. Me interesaban más las carreras técnicas, las cuales comencé a cursar. Y por una razón u otra, de, de, de individual, entre ellas que soy un poquito regado, ¿no? No, no tan mal estudiante como regado, no, no logré terminar en la cual de precisamente Ingeniería pero de todos modos, todos estamos relacionados, la electrónica, sí. la comunicación, por supuesto, la actuación también y el periodismo. Ya muy rápido, tengo entendido que eres productor, eres el locutor, eres el que te edita, ¿cómo te las arreglas sí. para hacer todo eso en tu casa? Bueno, bueno, eh, eso ha sido eh, una, una evolución desde que yo eh, logré decidir abrir el canal. Eh, por ahí están los videos, eh, comencé con el móvil, filmando algo eh, por aquí por acá este trabajo con el que cuento realmente no es un secreto que económicamente es uno eh, eh, da ciertas posibilidades fui adquiriendo eh, tecnología sobre todo la tecnología de peso la he adquirido gracias a, a colaboración de seguidores que que me han donado equipos que ya ellos no utilizan equipos sobre todo de uso doméstico alguna lacto que tenían desactivada que se pudo eh, recuperar otros amigos me han colaborado con un trípode, con un estabilizador de, de celular, un micrófono, un micrófono de solapa. Eh, otros visitantes siempre, siempre, siempre me dice que oye, que te envío, que te llevo. Y yo aprovecho para para pedirle algo de, de tecnología en lo que cualquier persona normalmente pudiera pedir un pullover, algo así. Yo le digo, bueno, mira, si puede ser esto que aquí me es muy difícil. Y bueno, he ido poco a poco adquiriendo los medios para. Ir incrementando el, el la calidad del formato visual al menos. Así mismo ya has ganado por supuesto algunos suscriptores. ¿Por cuánto andas ya? Sí sí sí. El, ahora el día 2 de, de, de diciembre el canal cumplió dos años de creado. El día 3 de diciembre <risa> eh, un año. Perdón perdón un año un año de creado y el día el día dos un año de creado y el día 3 un año de la de la primera publicación que se hizo en el en el canal. Y cómo decirte Ser, eh, hasta el momento tengo 471 suscriptores, suscriptores reales que, que aparecen ahí. Este tipo de, de canal que no monetiza YouTube es un negocio. Como todos saben, mi canal no monetiza un canal pequeño con un contenido a, eh, a cierto el sector de, de, de, de la sociedad donde no es un canal de perritos y gatitos que llama la atención, de, de curiosidades, muy interesante para la gente, entonces los tengo seguidores reales que me van siguiendo y ahí lo van reflejando en los comentarios. Y lo otro que veo es que sales por las redes en defensa del país, pero hoy en este mismo recorrido me he dado cuenta que todos los clientes te quieren, <risa> de, eh, o sea, agradecen tu amabilidad, incluso no le cobras a las personas mayores, he visto ancianas que han otras personas rápido los hemos tenido, eh, o sea, han montado sin asiento y un un de trayecto ya han alcanzado el asiento. Usted no le dice que no a nadie y por supuesto que esto se agradece, porque lo que está defendiendo en las redes lo estás haciendo en las calles. Sí, yo, yo soy de la opinión. Eh, Muy amable, todo el mundo te saluda. Sí, eh, hay que ser revolucionario en cada, ¿vale? cada cuando momento. Cuando yo estoy en cada momento, cuando estoy aquí en las redes, que... Los medios por los cuales le llego a la mayoría la de las personas. La muchacha de la salud te lo decía también. Sí, la sí, enfermera. claro, la enfermera. Sí, claro. Ella, eh, le dijo que era grande y que tenía eh, <risa> cualidades para empeños mayores. Sí, sí, a ver. Eh, hay, cuando, cuando se defiende la revolución hay que defenderla en todo momento. Nuestra revolución eh, no es perfecta para nada. Y ya lo dice, es un proceso que todo constantemente está revolucionándose. Ahí está el, el, el concepto del comandante tenemos que ser eh, íntegros en, en todo el tiempo. Lo hago porque sí, ya que tengo que desempeñar esta esta labor que, que, que me ha tocado, bueno, pues qué mejor que no dar un aporte. Eh, incluso en este caso material, cuando te, no, no le cobro a las personas mayores, eh, acompañantes de personas mayores. Eh, es una cosa muy mía, personal, no, no. Que lo pude bien. presenciar en todo esto, personal de eh, la salud, eh, la militares, personal del minil personal de, de la FARC, de, de, de educación, de, de todos estos sectores, personas mayores. Y no, y realmente no me afecta económicamente ni, ni la ni actividad ni, ni para nada. Y más bien, las personas se le entrega eh, un mínimo aporte espiritual a veces cuando. Eh, eh, eh, los, los buenos días lo, lo que observaste, las personas no, no ponen todavía el el estribo para montar y ya estando lo, lo, los buenos días se lo desean a todo el mundo sí, el cuando día, se van viaje. te deseaban muchísima suerte, sí, sí, agradecidos sí. por el taller y todo, todo esto, todo, desde el panadero un panadero sacó, me regaló dos panes los tuvimos que guardar, los tuvimos que guardar de <risas> hecho eh, y, y eso realmente eh, te deja una satisfacción al menos a mí inmensa y y lo percibo, de, no solamente hacia la persona que, vamos a decir, se beneficia con esa acción que yo hago, sino en el colectivo. Aquí de, de, de lo, lo, lo percibes. Percibes el agrado de todas las personas, eh, me, me dan bendiciones. Otros me dicen Iború, eh, los demás me saludan y, y, y es ese ambiente. Es ese ambiente desde de que amanece hasta que oscurece. Ha habido su, su, su cosa... de sí, 6 pero, a 9 está... Bueno, de 8 sí, a 9, realmente de, lo que él sale eh, un poco más temprano trabajar. Sí, claro, claro. Estos vehículos están desde 6 y media de la mañana hasta las 9 de la noche. En el servicio de ruta, en el caso mío, es desde las 8, 8. hasta las 9. ¿No? Ahí. Y, pero bueno, siempre eh, no darle margen a la discusión, al mal rato. Al, aquí vamos a resolver un problema y... Y eso es lo que se es, sobre uh, eso trabajo. Muchísimas gracias. Para los que quieran buscarte ahora después de este video, o sea, buscar tu canal, que pueden hacer? Bueno, eh, pueden ir a, a en YouTube y poner eh, Gilo peso en la esquina roja. Gilo G I L O Peso con doble Z en la esquina roja. Y bueno, por ahí les va a salir. Por suerte eh, ya de hace un par de meses para atrás, se lo digo a las personas y por ahí aparece. Antes tenía que estar enviando el link y en Facebook hay una página que también está en construcción y se va trabajando ahí más o menos eh, con personas que van colaborando ahí que se llama En la Esquina Roja. Ha sido un placer y espero que no sea la última vez no, no, que compartamos. No, yo también, ha sido un placer y una sorpresa inmensa para mí. Eh, un honor inmenso que, que me hayan entrevistado que me hayan tenido en cuenta no sé no sé ni cómo decir no. aprendiendo de los youtubers estamos así que hasta un próximo intercambio aquí en la gacela de youtube bien bien bueno